Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí en el séptimo capítulo de To Demon. Y lo que nos quedamos fue que los recuerdos de John parece que fueron inhibidos o borrados de su memoria por algún medicamento que le dieron. Y ahora estamos averiguando cómo llegar hasta allá. Eh, Neil está preocupadísimo, o bueno, preocupado no está como estresado. ¡Huele! <ríe> Deja de pasar como una trama por las puertas. El animal atropellado, Eva, huele! No lo sé, es tu partida por atropellarlo. ¿Qué pasa aquí? Los niños también se están durmiendo. Espera un momento. Este ese último recuerdo en el que estamos atascados. ¡Es el mismo olor! ¿De qué hablan? Pues, todos esos partidos se están conectados directamente con el sistema límbico del cerebro que ¿Eso quiere decir...? ¡Sí! ¿Qué? <ríe> quiere decir que lo hablo especialmente de sentido más eficaz para la reducción de los recuerdos. Vamos a usarlo como un estimulante para llegar a esos recuerdos de la infancia. A lo mejor es que, a pesar de que tienes inconsciente, sigues siendo sensible. Yo creo que me estoy perdiendo en algún tipo de información por si estoy es de esto. De acuerdo, esto es bueno. Esto es excelente. Ahora lo único que tienes que hacer es encontrar a un animal muerto. Sí, simplemente espera. ¿Por qué tengo que ir yo a por él? Tú eres quien otro atropello? Exacto, ya yo he cumplido con mi parte. Oh, serás miserable. Mm, se hace sentir mejor yo. Tengo un par de guantes que voy a poder prestar. Se está poniendo súper bueno. No es que sean guantes desechables, seguramente hay que mirar que ustedes. De... Ok, tengo que ir donde... Uf, a donde. Uff, a donde el animal está. Sí. Bien, como les iba contando, nos quedamos en que John tiene bloqueados los recuerdos y en el último recuerdo accesible sí que tuvimos, que no nos recuerda como un lapso entre un recuerdo y otro, había un olor animal muerto. Entonces por esto, al oler el animal muerto, y en el capítulo anterior les le, le decían que tenían que encontrar algo para dárselo a la persona, a ah, Dejaú, okay. eh, que tenían que dárselo a la, a la persona para reaccionar con sus recuerdos, entonces el olor del animal muerto en el último recuerdo coincide. Ahora Eva va a coger un trozo de esto y como aunque yo John esté inconsciente puede seguir oliendo Puede ser que estimule alguna parte de sus recuerdos Entonces supongo que tengo que tomar una muestra de esto Las cosas en las que me meto por este trabajo No aseguro llevar un paso animal lleno de gemelos como este Hay un de ahí con el coche a menos mantenerlo a la raya okay. Bien, perfecto ¿Qué está haciendo? Yo tengo que ir a mear. <ríe> oh wow. Este niento es que le pone carisma este juego. Qué desastre. El que hoy ya se de todo. Veamos. aquí está contenedor recibido ahora a recoger que ese animal muerto Uf. has cogido el olor el, el, el contenido animal muerto ok se lo cogió el olor al parecer justo lo que necesitamos ahora vamos a volver y no de cogió ni porque ni se fue por ahí corriendo como un loco literal como un loco Ok. ¡Oh! hey Pues qué este el animal muerto? Está listo. Genial. niña! Voy a prepararlo, bebé enseguida. ¿Qué haces? Yo... Debo, debo alimentar a mi mascota virtual. ¿Qué? Sí, mujer. Me he vuelto el reto últimamente. En fin, no te del principio para todo, enseguida ¿Qué piensas? ¿Tenemos que estar muriendo? muy bien? ¿Sí? Bueno, qué patata estará entre hermano No tengo tiempo para vivirlo ahora Oh wow. Yo espero de verdad que les esté encantando, porque este juego es buenísimo Y le tengo muchas ganas, de verdad, al Finding Paradise La segunda parte, básicamente que hay un spin-off que quizá lo traiga después de Fending Paradas. Así que cuando lleguemos al punto exacto, enviaré la señal. Cuando lo hagas, yo que libere la válvula durante ese segundos aproximadamente. De acuerdo. Y ahora que aparecieses, te aseguraste de que todos los gemes estén sellados, totalmente sellados y filtrados. No es que se lo vayan a importar un momento. Deberían saber que el de Johnny deteriora rápidamente. Esta puede ser su última oportunidad. O sea lo que sea, que hagan ahí, buena suerte. No necesitamos suerte. <risa> okay. Okay, ok. Acto 3: Iluminan con su luz a otros faros y a mí. Vamos a este recuerdo, vamos directo okay. a, a, a la pelota. creo que vamos a llegar ya al recuerdo. Esto que les estoy diciendo hace muchos capítulos. Y pensar que esa cosita nos está causando todos los problemas. Lo único que quiero es para que les Supongo que lo único que podemos hacer ahora es enviar la señal esperar. Bueno, ¿preparada? Uf. Uh, algo está ocurriendo. Rápido, envíalo de nuevo. ¿Qué está pasando? Doctor, algo va mal. ¿Qué? Venga, que se le... Sus dados se desestabilizan, los niveles de suministro deben ser reconfigurados. ¿Qué está pasando a este lugar? Ha sido desestabilizador. Sal de aquí. ¿Qué? Sal de su memoria ahora. ¿De qué estás hablando? Si el sistema no se desestabiliza, el, el check puede dañar permanentemente a quien se que, que dentro. ¿Me estás llamando el. ¿Y tú por qué no sabes entonces? No puedo ni. Ir. Si ya no salimos de ese estado todo nuestro trabajo, todos nuestros trabajos se puede dar. No va tiempo para volver a hacer todo lo que hemos hecho antes de que Johnny ni... Serás. No me vengas con esa porquería. Esto no es una película y tú no eres una heroína, solo estás asociando una cabezota. Entonces yo creo que estás asociando a tú también. Lágame de aquí. A partir de cuando y te vas seguramente cuando... Me pondrás de compañero a Alistair. Bueno. ¿Sabes lo más que, que vale? Ah. Creo que había que ya ni esto no pasa de... esto pasa por ya me pasa de esa manera y eso. Oh, que se estabiliza todo. Doctor creo que vamos bien por ahora. Uf. Y sabes que? Tu tanda de esa nave es apesta. Espera un segundo. Eso, y en la última vez tú. <risa> oh, vamos, continuamos antes de que pase otra vez. Eh, sabes, realmente no quería llamarte estúpida, ¿verdad? <risa> tú sabes que yo sí quería, ¿verdad? Ok, la pelota. Esa es lo que Dios es quiera, okay. ok. Niño, pero estamos en el de bebé, así que me aquí. Wow, no puedo creerme que eso funcione. Así que lo logramos. Pero ahora, no sé si va a gustarme lo que hay en este lugar ¿A qué te refieres? Parece bastante tranquilo Ni notas de golseño en el cuarto de Johnny ¿Eh, ¿Qué? Había algo ahí, ¿No te fijaste? Este, supongo que no, no Olvídalo, espero ser equivocada Uff, ok Tutu. Wow, eso suena fabuloso ¿A que sí verdad? Debería que vamos a llegar algún día ¿A quién habla? ¿La mamá? no? Sí, me acuerdo de esto, ya, ya, ya, aquí viene mi gente ¿Dónde está yo jugando por la pelota? Cielo, de temporada tempranas se están yendo de las manos Mira cuánto se le por ahí, parece un zoo mm. Ah, parece que la abrazo no es por sí sola. él la persigue y él la persigue. Una silla atropellada. Todo gracias a ese de este pequeño amigo. Eso espero. Se sí, me acuerdo de esto con lujo de detalles. ¿Dónde es? La música no me ayuda a concentrarme. Sí, sí, para que... Oh cielos, Mira ahora. la hora. Me van moviendo, lo que cerrar de temprano hoy. Vale, cuídate Marta. Solo los niños de mi parte. Lo haré hasta mañana. ¿Los niños? Plural. ¿Ya llegan? Bueno, este es el final de camino. Y decías que... Olvida esto. tal vez me he equivocado después de todo. La música... O sea, este lugar es tan pacífico. Lo único que me existe en igual puede hacer esta cosa es. Mira, claro. Tenemos que volver. ¡Ya! Yeah. Espera, ¿qué pasa ahora? ¡Cállate corre! Okay. no lo entiendo cómo puede ser que estamos viendo ese recuerdo si él nunca lo vio estaba inconsciente aún así me sorprende que sobreviviese en realidad no lo hizo es que no lo viste ni. yo ni dormí en una litera Joey Joey Joey me escuchas Joey no te pilla Joey yo, yo, mamá ¿Por qué los ha atropellado? Joey, despierta, Joey despierta. No, no, no, no. No ah. Joey Incluso aunque eran niños Perdieron darle manos en manos ni pensar cómo se sentiría la madre al menos Johnny tuvo inhibidores para borrar los recuerdos. No es como si se acordara mucho. Recuerdos vagamente sueltados, no borrados. En algún lugar, las secuelas de esos recuerdos probablemente perduran. ¿Qué hay de su madre? No creo que más inhibidores. Creo que se quedó trastornada. Como poco, no creo que llamara Johnny Joey como modo de apodo. Pero entonces, se a Johnny por Joey, ¿qué hay de Johnny? No me gusta ese sitio, vámonos. ¿Cómo? ¿Cómo? Nota Joey recibido. Parece que este no ha sido el último recuerdo de ser, No ha sido el único recuerdo de ese lanzado. Qué raro, ya no está poniendo una barrera. No lo gafes. Eso era lo que decía. Eso era lo que decía. Sí, deberías leer esta serie. Le digo una serie súper buena. Le digo que es un libro seguido. ¿Cómo se llama? Animorphos. Se trata de un grupo de chicos que se transforman en animales y combaten contra sanguas con tornamentos. Nah, no me gustan esas cosas alienígenas. ¿Por qué no? Es genial. En vez de ir a la escuela a se transforman en tigre y atacan a los alienígenas malvados. Ah, siendo... Y luego coge el láser. Y van piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Para. Jeje. Ya verás, Algún día seré un escritor famoso. Voy a escribir la mejor historia del barrio. Todos los niños tendrán mi libro gratis. Voy a hacernos hacer ricos y los compraré a y... y a mamá. Casi es grande? ¿Cómo te harás ricos si y empieces a hacer los libros gratis? Gratis a los niños. Los padres tener que pagar, claro. Claro, creo que los padres se me dirán, de dinero Bien, ¿aún sigues empagado por el otro día? Vamos, yo me pedí primero el tren de trampas sin nada Ni nada ¿Qué hiciste con tu premio? Lo regalé ¿A ¿Un vagabundo? Mira, no se tardó solo ese día Sabes que siempre ha sido favorito de más Ey, no es verdad ¿Recuerdas la última navidad? Y Semana Santa, y a ver cómo me voy a tocar. De acuerdo, ¿sabes qué? Te puedes quedar con mi tren si quieres. ¿En serio? ¿Sí? Claro. O sea, según tú, ella me comprará otro, ¿verdad? Escucha, Johnny. No importa quién sea el dueño, todo lo que es mío es tuyo también. O sea, los dos vamos con él, ¿verdad? Sí. Claro. Venga, eres mi hermano gemelo, Johnny. Es como una parte de mí. Hey, vamos a tomar estos a vecinos. Oh, wow. Espera, ¿con esta lluvia? Claro, con esta lluvia, vámonos. Animal for su. Uff. La mochila creo. ¿No? Por eso me invento aquí. Ah, oh, el tren. Más atrás todavía. Bonita feria, eh. Echemos una gel. ¿Qué tal si yo echo una gel y tú te quedas quieto aquí? ¿Qué tal si seguimos en el tema de plantas? no. Déjame ver la vamos. No, se lo puede ver. Frutas, frutas frescas, manzanas, naranjas y tomates, lo tenemos todo. Espera un segundo, estos músicos no son frutas, claro que sí. sí que lo son. Solo se puede hacer una blanca que ser muñeces, eso sí, eso es lo que es una fruta. Pero en serio, ¿tomates? Nosotros eh, no referíamos a nadie como fruta. ¿Nosotros quién? Resulta que me gusta cocinar en grupos, ¿ok? Algunos no los tomamos muy eh? serio. Fruta, fruta, fruta, déjame. Eh, ok. Pero no quiero ser estúpido juguete, Quiero el tren. Eh, es el único tren que queda. ¿Quieres que no te pongo de no la peluche? No, solo quiero el tren Ya, ya, ya, no me aumentes una escena Yo lo ganar no, justamente, ¿no? Pero yo también gané, solo fue primero Jeje, <ríe> no te preocupes, te de jugar conmigo ¿Ves lo bueno que es tu mano, Johnny? Venga, Renacoa No bloquees el puesto, me voy Vamos, veamos que hay por ahí No soy un Renacuajo. ¿Sabes qué? Voy a empezar a llamarte a de ese ahora No te tires faroles What? ¿Aquí te... Ah sí, una maría de besos fortuna te espera Este tal vez es el comité de abogado Y este es un médico Oh, cielos Vamos, vamos a comprar a los dos Ey, ¿y mi Okay, <risa> Ok... ¿Qué es esto? Así que si sí, yo se no fe... pues la, la no era más pequeña La no más pequeña a subirnos? ¡Claro que no! ¿Pero si tiene funciona, ¡Claro que no! Parece que alguien simplemente le ha pegado una silla sin molino de agua. No sé si es verdad ni, ni me interesa. Ok. Vamos a donde fueron ellos. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. aquí fueron por acá? Sí. Le tiré el carro de taza. Ok. Hey, ¿esos son una plaza topos? ¿A plaza qué? ¿A plaza topos? agarras un más y ya tienes esos topos. ¿Has pasado no se mató animal. el Esto es una mentira, cabeza de hecho, listo Es como si la gente se desahogaba... Si, de... uh, si, sí, si sí, sí. Que primitivo Si, sí, vas a ser de putra Toda eso todo eso Me voy a la... muy grande ¿Quieres jugar? Colpeé todo lo que se ne Y mira. la... la cabeza y me si, Si, si, si, si, si Eh... sí. Ok Oh, oh, un mini Un mini Ok, entretenido No Tengo como no Ok Ok, okay. No, vale, No, pero Uf, Se terminó el tiempo Vamos a ver de un total de 46 flancos al golpe de 63 veces es 841 golpes. Eso es un 86, no, 98%, 89% de eh, bueno, eso no va a recorrer, ok, ya tengo tres fragmentos, me voy de aquí Uff, que es sea esto Coro, puedo ir en esos Aquí están estos mm -mm. No te entiendo, Yogi. ¿Cómo puedes aguantar ese sabor? Son tan agres y asquerosas. ¿Querés decir agres y sabrosas? Próbalas. No, nah, ni siquiera quiero probar si no esas cosas naturales. Al menos prueba una, Johnny. ¿Quién sabe? Tal vez te guste. Eso. Mm, no. <risa> Yo estoy... ¿Puedo irme a jugar? Ok, pero solo en es la feria, ni un centímetro más lejos. ¿Te da esa bolsa? Te la guardo. No, es mía. La ven. Sí, de no te aseguro recibidas se me recibido. ¿no? se fue por aquí. Sí, de verdad, no me acuerdo mucho. De lo de, del de, de, de hermano, sí, pero de aquí de la feria no me acuerdo de nada. O hay que seguirlo, síguelo, síguelo. ¿Dónde va? Menos la firma de ese caso de tu mamá, eh. <risa> Okay, ¿dónde estamos? Un bosque, ¿qué hace este niño? Hola. Ah, oh, se va por aquí. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el lugar de la casa? Wow. Así salió del camino y encontré otro lugar guay. Seamos honestos, también podía haber devorado de una manada de tigres. Los tigres no viven en no, una no manada siguiente. Era solo una manera de hablar. ¿Sabes? Cuando nadie mi abuelo me llevaba a ver las estrellas todos los días. Sí. Había una colina fuera de la ciudad donde nos estudiábamos. La misma cada año. Mirábamos las estrellas hasta el amanecer. Bueno, yo lo hacía por lo general. Simplemente llegaba el telescopio para mí. Claro. El asunto era que mamá no quería que me quedase hasta tan tarde. El abuelo siempre decía que nos íbamos a acampar y tenía el descuento el coche. No estaba muy bien, pero cuando volvíamos a la mañana tenía, tenía que ser como si hubiese dormido. Así que en resumen, ya se cómo comienzo mi edición a la cafeína. <risa> es, es terrible, lo no sé. Es una pena, de verdad. Todos esos videos recuerdos, perdidos sin en poder ser encontrados. Y quién sabe cuánto más así. Bueno, como si suele ser así, simplemente disfrute un momento, ¿verdad? Mm -hmm. Oh, que eh, <ríe> te dije que voy a emanar por aquí. Oh. Pues mira que bien, apareció Ryder. Hola, espera, bueno, no te vayas. Soy Johnny, ¿cómo te llamas? Este es en mi sitio, tu sitio. ¡Oh, oh! siento, no quería ocupar sí sexo solo para mí. Eh, ¿Quieres que nos sentemos juntos? ¿Estás aquí para ver las estrellas? ¿Y tú? Y así se conocieron, al parecer. Recuerdo que están perdidos. Hace si luego de eso él quería seguir conociéndola. Oh, wow nada detallada ahora este, este capítulo se va a hacer más largo literal miren ¿te has fijado alguna vez en cuántas luces hay en el cielo? sí oh eh, yo también dice que este era es tu sitio, ¿verdad? Solo durante la feria. ¿No te gustan los muchedumbres? A mí tampoco. ¿Sabes? ¿Aún no me has dicho tu nombre? No te lo voy a decir. Todo seguro, todo seguro en de la escuela. ¿Por qué? Dejé que desajara de ir al baño. Eh, ok, está bien. Bueno, no quiero pensar por que John. No. O sea, en todos los lugares del mundo, prácticamente en todo el mundo, todo el mundo se va a ir. ¿Incluso en la India? Seguramente. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Mm? ¿Qué de malo tener un mal nombre que tengan todos? Bueno, es aburrido si pueden ver. Es decir, si todos lo tienen, entonces ¿cuál es la gracia? No me molestaría. Solo por una vez, tener el mismo nombre que tienen todos. Es como esas luces en el cielo. Todas parecen iguales ese aquí, pero eso no hace hace menos hermosas Eh, supongo que tienes razón ¿Crees que serán esas mensaje arriba Mi papá dijo que eran bolas y antes de ser ardiente. Oh, seguro que se lo inventaba. ¿Por qué me iba a mentir? Bueno, ya sabes, eso es lo que hacen es que los adultos, inventan cosas Como no hay el, con el de pasta, que ese tipo de cosas ¿Alguna vez has hecho un conejo de estrellas? ¿Como una constelación? Sí. Eh, en otras cosas sí, pero nunca he probado con un conejo. ¿Quieres hacer uno? Claro, haremos la mejor constelación del mundo. Vemos quién hace una primero. Oh, wow. Conejos. A la cuenta de tres: tres, dos, uno. La veo. Eh, ¿Dónde? En el cielo. ¿Pero en qué parte del cielo? ¿Ves el grande? Eh, más grande que todas las demás... No lo sé... espero un segundo... espero un segundo... ¡La veo! Dime qué ves... Ahí, ¿verdad? Ahí están las orejas... Y la cabeza... ¿Y qué más? Oh Dios, de nuevo, de Yahú... Y ahí... Ahí están las patas... Sí... ¿Y qué más? Y... ¿Y la luna? La luna es, una gran es su gran pancita redonda Oh wow, oh, wow. Y esos recuerdos los tiene, wow, semi-bordados Es fantásticos, posiblemente Y que, que se fue, son realmente las estrellas, digo Esto... Nunca se ha dicho nadie, pero... Siempre he creído que eran faros Miren de faros, pegados al, al otro lado del cielo wow entonces debe estar menos de arriba no, no lo está. pueden ver a otros faros desde ahí, quieren hablar con ellos pero no pueden porque están demasiado lejos de ellos como para lo que dicen lo único que pueden hacer es iluminar desde lejos y así es lo que, así que eso es lo que hacen Iluminan con su luz hacia otros faros y dicen mira, ¿por qué a ti? Porque algún día voy a ser amigado de uno de ellos. Esa bolsa. Ya tienes eso. Oh, ese problema que gané en el prestator ¿Alguna vez has jugado uno? Lo he intentado, pero soy muy torpe ¿Qué ganaste? Gané un algo. No sé ni siquiera qué es. El hornito río Es una especie de pato que estoy raro. ¿Puedo verlo? Pues mira qué bien. Tiene un aspecto muy raro. Ojalá pudiera ganar uno. Johnny? Oh, es es mamá gritando. Toma. ¿Sabes qué? Quédate, lo es tuyo. ¿Mío? Claro, puedo, puedo conseguirme otro. No me gusta la tía, pero soy mejor ah. en este juego. ¿Vendés el año que viene? Sí, ¿y tú? Sí. ¿Mismo lugar? ¿A la misma hora? Sí. ¿Y si te olvidas o te pierdes? Entonces podemos encontrarnos en el alumno, ¿contra? Gusta a la unión de tu Johnny, ya voy. Oh, vaya, me dejaba la pelota de maravilla, esa en la bolsa. Dice que es tope, ¿verdad? Tal vez te ayude. También la pelota, oh, Dios. La pelota esa que tiró para el faro. No fue. Oh, Dios. De eso no me acuerdo para nada. No, Estoy bien, con bien. el recuerdo conectado igual que yo. <risa> oh, wow. Si algún día se pega. Espera, de eso quiere decir. No me digas que no lo venías a venir. Y yo aquí pensando que iba a ser una historia inspirada de sueños de la niñez, tendría que haber sido una mujer. Vendría y lo convertiría en una corsilada. <ríe> Supongo que ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer para invierno a no, una. No, no. Espera, no vas a hacerlo, ¿verdad? ¿O oh, sí? Eso es nuestro trabajo, Neil. Es para lo que nos contaron. ¡Mención Eva, espera! Este capítulo va a ser súper largo, no puedo voltar. ¿Eva? Déjame pausar. Para guardar, por favor, oh. <risa> ok. Me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar. Okay. Sé que estás aquí, ok. Pues, bueno, ya. Voy a guardar este post interesante. Uy, mira la vida de Johnny, está en roja. Me a guardar y guardar. Y bueno, será hasta el siguiente capítulo que lo voy a seguir grabando hoy. He grabado 4 capítulos de Tudemon hoy, Vamos, por 3. El siguiente va a ser el cuarto, así que, bueno, hasta la siguiente, amigos.